Señores, buenas noches, aquí Néstor Flow, papá tarima, reportando para tu programa, Los Sosobrosos, por el canal 10 de Telenor a las 4. Estamos en Julián Javier, no te escondas que las cámaras de Los Sosobrosos están aquí. Para los aquí vemos dos damas que vienen al estadio. ¿A qué equipo ustedes vienen a apoyar? A los gigantes de lugar. ¿A los gigantes? ¿De dónde son? ¿De aquí, de San Francisco? Uh -huh. ¿De qué parte? La de, de la, la salida de la capital. De la salida de Santo Domingo. Ok. ¿Cómo ven ustedes el estadio? Bonito. Estamos muy bien. Bien. ¿Ustedes creen que vamos a ganar ahora? Claro. Un saludito para aquí. Mando un saludito, lo están viendo allá. los A Kelvin. A Kelvin. Oh, muchas gracias. <risa> yo soy de los gigantes. usted es de los gigantes vino apoyar a apoyar su equipo hoy? Seguro que sí. ¿Usted cree que este, este es el año gigante? Esperemos que sea así. ¿Cómo usted okay. ve el equipo? Bueno, el equipo yo lo veo bien porque tanto los mejores empezaron. Vamos a ver si cuando... A mediados van entrando más mejores. ¿Un consejo a esa juventud que para, para que venga al estadio? Bueno, que venga y que esté vacunado. Porque es que no ¿Hay te que vacunarse? ¿Está vacunado usted? Ah, Dios mío, está la tarjeta ahí. El es que no te vacunado no lo va a gozar. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Señores, estamos aquí en el estadio Julián Javier. Ahora vamos con nuestra compañera Camila Merejo. Señores, aquí estamos reportando para los desde el Estadio Julgán Javier. Señores, luego de una larga espera en esta temporada donde ya pues luego de esta pandemia hemos podido abrir de nuevo el estadio y que nosotros, los franco-macorizanos, podamos volver a disfrutar lo que es nuestro juego de pelota. Y claramente tenemos que mantener la medida de prevención, así que tenemos aquí las chicas en el estadio que están haciendo pruebas rápidas para el que no se haya vacunado y necesite por su tarjeta, pues la quiera fácilmente. ¿Cómo ha sido el movimiento de las personas aquí en este pequeñito puesto? que tienen ustedes para hacer las facilidades que puedan disfrutar del juego? Gracias, buenas noches, hasta ahora ha sido muy positivo, las personas han cooperado bastante con nosotros, quienes no han traído la tarjeta se devuelven, vienen educadamente, se sientan con nosotros, con la doctora Pérez y les realizamos las pruebas. Es muy bueno la, el apoyo que ha tenido la, pues, las personas, porque como sabemos es una medida también pues, de estrategia para que las personas pues, puedan participar de este juego. ¿Se han encontrado con algunos que ha hecho algún mareito? Al? Hasta ahora no, hasta ahora todo el mundo está en pelota, todo el mundo está cooperando, yo estoy sorprendida. Así que señora. Así que ya saben, no tienen excusas y no se aman nada. Aquí la chica hace su prueba rápida, señora. ¿Y qué mensajito le darían a las personas que están en su casa que no quieren venir a hacerse y están locos por venir para el juego? Señores, esto es algo sencillo, rápido y práctico. La doctora tiene unas manos divinas. Hasta ahora nadie se ha quejado. Vengan a disfrutar su juego, por favor. Les esperamos. Señores, ¿y quién más que ella para decirlo, que son expertas en este asunto? y que ya saben, y no se pierdan del juego. Buenas noches, reportando para Los Osobrosos, Néstor Flor, hermano. Los Osobrosos, con, los osobrosos canal 10 de Telenor. Ahí que nosotros estamos en el programa. Ajá. ¿Y cómo se ha sentido usted eh, al, al ver un estadio renovado, eh, Los Gigantes de Ciba? ¿Usted cree que es el año de ellos ahora? Vamos a esperar y que tengan suerte y que vamos a ver si somos campeones este año. Ahora la pregunta se me fue. Yo tenía que preguntar de quién usted, del escogido o de Los Gigantes. Yo soy Aguilucho. Usted, Aguilucho. ¿Quién vino a apoyar hoy? Yo vine a apoyar a los gigantes porque yo soy de aquí de, de Pimentel. Muchas yo, gracias. soy Aguilucho. Señores, aquí reportando para los osobrosos desde el estadio Julián Javier para el canal 10 de Telenor. Aquí tenemos a este señor, este elegante señor más grande que yo, ¿verdad, chicos? Así que yo le gustan allá. Bien, ¿cómo se ha sentido la agravía de las personas al volver después a esta temporada después de la situación del COVID-19? Bueno, realmente gracias a ustedes por darme la mala oportunidad. José Carlos Castillo, la guacherna, directamente desde Puerto Plata para el Mundo. Ha sido una magnífica decisión de la Liga Profesional de Béisbol a obtener el permiso a los fanáticos para asistir a lo que es los estadios de ...de República Dominicana, creo que fue una extremadamente buena decisión y acertada... ...que dieran el permiso a todos los equipos de la pelota invernal de República Dominicana... ...para que asistan a ver su deporte preferido que es la pelota o el béisbol. Y una de las preguntitas principales, ¿cree usted que este será el año de los gigantes? Bueno, yo te voy a decir una cosa, todavía está muy temprano para eso, pero yo considero porque el año pasado estuvimos tocando de la puerta a la victoria y al campeonato, pero papá Dios parece que no lo quise abrir <ríe> y vamos a esperar que, que papá Dios eh, nos dé esa oportunidad porque fue mucho los sufrimientos del año pasado y tenemos bastante sufriendo yo que vengo de Puerto Plata a cada juego, ya tú te puedes imaginar Qué sufrimiento el mío un poco más extenso, ¿verdad? De Puerto Plata para el mundo. Claro. Me, muchísimas gracias por tu opinión sobre el juego de pelota. Buenas noches, aquí estamos reportando para los osobrosos, canal 10 de Telenor. Aquí estoy con el director provincial, el cariñoso y de nuestro pueblo, Mao. ¿Cómo te sientes, Mao? Bueno, nos sentimos muy bien esta noche, más que estamos a tu lado en estos momentos donde estamos casi realizando el primer juego de los gigantes en la provincia. ¿Cómo ha notado la participación de, del público? Hemos visto el flujo a tempranas horas eh, para entrar aquí. Vemos un estadio totalmente limpio, totalmente renovado. Usted como eh, director provincial de deporte, que se ha preocupado por cosas también que no, no, es, no es a su cargo, sino que usted como creador del deporte y que siempre lo ha apoyado. Bueno, tú sabes que yo me he criado en diferentes disciplinas del deporte. Creo que mantener estas instalaciones limpias es lo primero que nos identifica como Ministerio de Deporte, porque mente sana y cuerpo sano requieren de una limpieza en las instalaciones deportivas, y nos hemos concentrado en estos juegos, en darle ese mantenimiento a todas las instalaciones del Ministerio aquí en el Estadio Julián Javier. ¿Un mensaje a todos esos franco macorizanos que asistan al play? Bueno, yo le... Les pediría a los macorizanos que se den cita a todos los Juegos de los Gigantes en el Estadio Julián Javier, ya que es nuestra franquicia y debemos de apoyarlo a todos los equipos, especialmente al de nosotros, que vengan al estadio, que el COVID lo estamos venciendo y aquí tenemos la oportunidad. ...de votar el golpe en nuestro estadio Julián Javier. Muchas gracias, Mao. Gracias, Néstor. Así es. Seguimos aquí en el estadio Julián Javier. Preguntaba a la persona cómo se han sentido luego de volver después de la situación del COVID-19. Cuéntame, ¿cómo ha visto el flujo de personas que estaban ansiosas de volver al juego más en nuestra tierra del cacao, en los gigantes del Cibao? Muy buenas noches. Nos sentimos excelentes. Tú sabes que la pausa del, de la pandemia nos limitó mucho a nuestra pasión que es el béisbol y qué más que tener este 2021 volviendo a nuestra casa gigante del cibao buscando la siguiente corona con dios por delante y vamos con la preguntita que le hemos hecho a todos crees sientes tú como fanático como fue que este es el año de los gigantes siempre creo que es el año de los gigantes todo dependerá de ellos y si ellos ponen de su parte, nosotros ponemos la de nosotros. Así es, señores. Este año de nosotros. Muchísimas gracias. Gigantes, campeones. Eh, de aquí de los gigantes. Muy conocido. Eh, nuestro hermano el centri ¿Cómo tuvo el equipo, el acople? Hoy, primer día aquí en San Francisco Macorís. Bueno, la fanática está entusiasmada a pesar de lo que pasó el año pasado, tú sabes. Pero eso es parte del juego. Este año vengamos con más fuerza y con más fe y vamos, vamos a romper este año, este año es gigante. Este es el año gigante. Claro que sí, mi hermano. ¿Cómo ve el flujo de la persona, el apoyo Ay, masivo? La gente está apoyando al equipo. Estamos en pelota, manito. Olvídate del mundo. Señores, y hasta aquí nuestro reportaje desde el estadio Julián Javier. Hey, aquí estamos, señores. Estaban comiéndome algo, ustedes saben cómo es. Señores, en eso yo no hemos disfrutado del juego, así que nos vemos hasta el una señora, próxima adiós. bye. I don't know what the hell this is